Han recorrido los seis kilómetros que separan los dos colegios andando. Un recorrido solidario y educativo promovido por la Fundación Carlos Pauner con un objetivo, el de concienciarles del esfuerzo que hacen otros niños del mundo para ir a la escuela. Carlos, ¿qué bien vas hoy? Pues hoy voy estupendamente acompañado. De hecho voy acompañado con los niños de, al partir, ¿no? Y estamos, bueno, estamos pues con esta idea, ¿no? De camino. Camina al colegio, que es una iniciativa de la, de la fundación en la que queremos pues, enseñarles y poner de manifiesto una serie de cosas. ¿no? Primero, el valor del esfuerzo. Ellos tienen el acceso a la escuela de una forma muy sencilla y no ocurre así en el resto del mundo. Los niños normalmente se esfuerzan en casi todos los países, les cuesta mucho tiempo llegar a la escuela, muchos kilómetros. Y eso bueno, es algo que ellos tienen que aprender a valorar también. La suerte ¿no? que tienen de tener acceso a la educación de forma fácil y, sobre todo, con un poco un poco de esfuerzo, muy poco el que tienen que hacer. Hemos salido al partir y vamos sí, al Monacid. Vamos al Monacid. Los de Almonacid ya han salido y llegaremos a un punto de encuentro donde seguiremos en la misma dirección. Con lo cual, lo que pasa es que vamos a intercambiar las clases. Durante un día, los del partir van a dar clases al Monacid y viceversa. Con lo cual, bueno, pues es una experiencia para ellos de caminar seis kilómetros y medio y seis kilómetros y medio de volver. Con lo cual, pues el esfuerzo evidentemente para estos chiquitos pues va a ser no excesivo pero sí que va a ser importante, ¿no? Oye, veo que van muy rápido, nos dejan atrás, eh. No van a toda velocidad. Y fíjate que es cuesta arriba, eh. <risa> Oye, chicos, qué rápido vais, ¿no? Bueno. ¿A dónde vamos ahora? Al monají. Y hoy es un día distinto en el cole, ¿no? Sí, porque nosotros iremos allí unas horas a estudiar y ellos vendrán. ¿Y tú te has cansado o no? No, todavía no. Pues imagínate, los amigos de África y de otros países, ¿cuánto se cansan? Mucho. Pues... Hay que valorarlo, ¿verdad? Sí, porque ellos lo hacen todos los días, nosotros solo uno y... Eh, y, y la mayoría de ellos se le la hacen unas camisetas mucho más grandes. sabéis que se ve también desde aquí ahora que veo? Jo, fijaos qué pasada. Se ve. se ve el Pirineo, las montañas que separan España de Francia, mira. Sí, señor. Allá lejos, ¿las veis? ¡Mira! Eso es lejos, lejos, lejos, lejos. Eso es el Pirineo. ¿Qué tal, se ve algo o no? Sí. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo los primeos y un poco el monte. ¿Qué te parece que los niños de otros países tengan que andar tanto? Mal. Mal, ¿verdad? Sí, porque si no se cansan mucho, le puede pasar algo. Bueno, Carlos, hemos ganado los al partir. Sí, la verdad es que hemos llegado al punto de encuentro y bueno, y ahora van a tener también la oportunidad de, de convivir. Vamos a estar aquí un rato haciendo juegos con ellos, dinamizando un poco el encuentro. Tienen mucha suerte de estar en un territorio como el que están y eso hay que promoverlo. Porque a juegos, pesar ¿no? de ser de los vecinos no se conocen. No, se conocían uno o dos, pero fíjate tú, es que realmente son de pueblos vecinos, pero no se conocen nada apenas. ¿Lo que te ha ido la caminata desde Almonacid? Bien, ha ido bastante bien. Los chicos han estado contentos, se lo han pasado bien por el camino y con ganas de llegar al otro cole. ¿Qué estás haciendo ahora? Avanzando. Hay que coger fuerza para la caminata, ¿verdad? Sí. ¿Usted se apuntó también a la caminata? También, también, sí. Un <risa> día divertido, ¿eh? un día divertido y además, eso que tengo a los nietos para aquí, pues gozo con ellos también. Oye, veo a los chavales súper concienciados, ¿eh? Que han entendido muy bien la importancia de esta clase. Sí, la verdad que sí. Hombre, yo creo que es una manera muy... ...útil y muy visible de que valoren algo que tienen muy lejos... ...y que si ellos no lo vivencian, pues claro, no es lo mismo que te lo cuenten... ...que que ellos tengan que hacer la andadica hasta Almonacid... ...y darse cuenta de, de lo que es ir al cole en otros países. Bueno, ya estamos llegando, ¿no? Sí, por fin ya hemos llegado... Eh, ...teníamos ganas de llegar al colegio de Almonacid después de la caminata. Ha sido duro, ¿eh? Sí, ha sido duro, sobre todo después del almuerzo... ...la segunda parte del camino nos ha costado un poco más... ...pero bueno, con, con ganas. Sí, en con total, ilusión? ¿cuánto hemos andado? Pues alrededor de 6 kilómetros y medio. Pues lo que vamos a hacer ahora, en referencia a la actividad que estamos haciendo, el visionado de, del documental Camino a la Escuela. Y después de ver el vídeo, vuelta otra vez para el partir. Sí, después del vídeo, cogeremos fuerzas y volveremos otra vez al encuentro de nuestros compañeros de Almonacid, que vienen de nuestro colegio. ¡Hombre, bienvenidos a Almonacid de la Sierra! ¿Qué tal os ha ido la caminata? ¡Bien! Bien. Bien ¿Nos habéis cansado? ¡Sí, no! Sí, no. Que aquí descansaremos y veremos una película muy interesante. Vale, también... bonita iniciativa la de la Fundación Carle, Carlos Pauner. Y ahora vamos de nuevo a